Profesor, es cuando come chicle en el salón Jóvenes, desde ya les aviso Todo lo que estamos dando en la clase del día de hoy Todo va a venir en los exámenes de la otra semana Así que pa' que no se meten haciéndolo a hueva <raum würde Atleti> Sobre todo tú, González González What the fuck? presente, profe? Estamos en clase <repros> Tranquilo, profe Ustedes su. Estoy <repros> <repros> aquí prestandole toda la atención ¿Sí o no? Sí, sí. Seguimos acá Todos saquen el Huesen a copiar My chicken